No sé si alcanzan a ver la cantidad de cables que hay detrás de mí, pero cuando los vi dije, esos son los apóstoles. Dios, que es esa fuente de energía, esa fuente de gracia, que a través de sus apóstoles fue transmitiendo, esa gracia y ese regalo de la fe, del amor y de la esperanza. Y nosotros, otros cablecitos que lo fuimos tomando y lo fuimos también repartiendo. ¿Dónde estás repartiendo hoy esa vida de gracia en los demás? ¿Dónde estás siendo apóstol como Felipe, como Natanael? ¿Dónde estás transmitiendo ese mensaje de Dios? Soy el Padre Adolfo y te invito a convertirte en apóstol. Bendiciones.